¿Como estáis? Estamos en un nuevo vídeo para el canal Y mira Jory 2 Lo siento pero los que querían que haga lo de todos a dificultad máxima Pero es que eso no es ese vídeo Pero por lo menos vamos a hacer dos 2 Nos han pasado yo 1 Y ahora vamos a jugar yo 2 pues mira, aquí tenemos a Yori. Hola de nuevo, Yori. Un momento, este es Yori de, de Day. De Yori 1. Ah, y tal vez era un teaser para este. Para este. El Yori 2. Eh. Bueno, nuevo juego, ¿no? A ver. Eh, hay una animación. Noviembre 21 de 1985. Es una tele, ¿y qué tiene que haber una tele? Unos planos de un sitio. Cinco niños han desaparecido en el Freddy Fast Pizzeria Restaurante. Ni me Ivan Ye Games presenta. O sea, el grado de juego. Yori 2. Es lo que creo que va a poner. Y ahí sale. Yori 2. Este es un poco mejor que el antiguo. Y eso es mejor porque... Bueno, en realidad no lo sé, porque no he jugado A ver, primera noche Vale, a ver, ¿qué es esto? Aquí... ¿Para esto? Vamos a no seguir. Sé ¡Oh, mira! Aquí está Jory y George, pero son diferentes ¡Eh! Y mira, estos son nuevos Pero yo me no acuerdo cómo se activaban En realidad, lo he visto, sí, como siempre Este es Chica, este es Bonnie y esto es Freddy aunque me entero que son de otro juego, de Final Fantasy, de otro juego, bueno, no voy a enterarme, no hace falta que me entere de lo que dice este, porque ya, me, ya lo sé yo, tú te puedes hallar, ¿qué es este botón? Oh. Es broma, si sí, sé para qué es ese botón. ¿Qué os pensabais? Que no lo sabía. En idea es para cuando un animatónico lo vea, pues la pueda parar con eso. Ay, ah, si no sabía, este juego es muy complicado. Es complicado, sí, lo sé. Es lo que he visto en el vídeo de cómo esquivar los Cuando me dijo el de, de cómo esquivarlo, me, eh, me dijo que. Que, que va a ser muy complicado este juego Así que vamos a intentarlo Pues... Bueno No se ha movido por aquí nadie ni aquí. Ah, y también Si escucho como uno Aquí algo, entonces es que tengo que Repararlo, que es este, este Este y este Cuando esté uno saliendo aire Tengo que repararlo porque si no lo reparo, no podré darle al botón este de, eh, de parar a y magnético eh, eh, y que tarde más moverse. Y que sepáis que ese botón es súper importante en este juego. Hmm. Vale, solo hay una cámara de ventilación. La cámara 04. Es la única que hay de ventilación. Bueno, vamos a ver. Hmm, pues nada, ya me ha hablado y eso es mejor porque ni siquiera me he enterado. Pero yo ya sé cómo jugar. A ver, dos de mañana ya y no se ha movido nadie. Estoy de suerte. Who's number one now. Oh, se ha movido George. Sí, se ha movido. Mejor sea que le dé a esto. Para hacer lo que se vaya más lento. Vale, pero va a tardar un poco la cámara en eso. Vale. Oh, chica. ¡Chica se ha movido! ¡Chica! Es la chica, pero debería ser un pollo. Es como Twitty. La verdad es que sí. A ver. Pero no puedo pararla a ella por culpa de haberle dado a George. Estoy viendo por si ahora escucho de repente ese sonido y tendré que repararlo. ¡Ah ¡Oh, no! ¡Espera! ¡Me ha salido! ¡Me ha salido! ¡Joder! ¡Vierda la chica! Ya que acaba de salir A ver, tendré que esperar un rato Y eso es malo A ver... ¡Ah! Tengo que verla los dos, son los únicos que se han movido Creo que con el chico aquí, si le doy dos el rato, no puedo moverse en ninguno de estos dos. Y como no, siempre el protagonista de este juego es El De Giori 2 todavía es Jolly. ¡Eh! ¿Está escuchando algo? ¡Eh, sí! Aquí. Vale, está. Es muy fácil. Vale. Y si le doy... Eh, vale. Y si... Vale, si estos animatrónicos llegan a estos, a una de estas cámaras, y ahora de repente se van, le tengo que dar a esos botones que son para, para como dar un extra su so so so y así hacer eh, que se vayan. Mira, aquí está George en la ventilación, le voy a dar un extra su so para que vaya más dentro. Pero en, en, aquí, si le doy a esto, va a ser que se gaste al final. Y eso voy a tener que esperar para que llegue a aquí Para que se llene y así pueda hacerlo otra vez Pero lo malo es que si ahora vienen dos animatrónicos y ahora uno Ha enterado y de repente viene otro No podré darle porque se quedará así y eso es malo y así, me y así vendrá por mí O sea que eso es algo malo ¿Cuál de los dos le doy? A ella Ya está las cinco manitas no me lo puedo creer, me debía pasar la primera noche. Porque es la más fácil, seguro. Por eso se da. Y. bueno, en realidad todavía no. A ver. Bueno, son los únicos que se han movido, a ver. Hmm. Esto, a ver. Bonnie y Freddy también no se han movido Vale Ahora le voy a dar a Josh ¡Dios! Es como un tigre o, o un gato George es como o un tigre o un gato Es sí, que creo que es como un tigre o un gato Pero tiene que ser un felino Estoy segurísimo De que es un felino 6M y encima no ha venido nadie. Bueno, sí se han movido, pero no han conseguido ni entrar en la puerta. A ver... Es eh, minijuego, minijuego, atención. Eh. Oh, soy como un guardia de seguridad. Eh... el eh, día de traer tu hijo al trabajo. Oh, mira, ese día de trae tu hijo al trabajo. A ver, voy a visitar por todo, a ver qué hay por aquí. ¡Eh! Pero si son Yorio y George. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal? Bien. ¡Ay, ah, había uno que era yo, Foxy, pero es que no sale, tío! Un animatrónico que era Foxy, pero no sale. ¡Oh! sí, sí! sí! ¡Oh! Sí! ¡Esto se es Bonnie, Freddy, chica y estos niños se están alegrando pero, pero he visto aquí a uno eh, eh, con, con el traje de, de ese Sí, de ese otro y, pues, Con un niño Pero antes de ir por ahí creo que, es que así se va a acabar el minijuego Creo que primero vamos a visitar algunas cosas Porque es que si eh, se acaba ahí es peor A ver... ¡Eh! Estos son máscaras de Bonnie y.. Y.. y Freddy dice Y un endoesqueleto. Un endoesqueleto es lo que tienen los animatrónicos dentro de él. De ellos. ¿Y esto qué es? Bueno, da igual. A ver más. Bueno, da igual, me, o sea que me vaya ya. Si no, el vídeo va a ser súper largo. ¡Jorge! ¿Qué tal, niños? Nadie se quiere A ver, voy a seguir al de... Al de... Que se había vestido así ¿Eh? Ahí ¿Eh? Me han salido ¡Ah! Me han salido en los baños Ostras ¡Oh! Hay algo, hay algo más Ostras ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Hay alguien persiguiéndome, creo. Ay, Dios. Este. ¿Qué es esto? Tío, ¿pero qué es eso? Tiempo de dormir. ¡Ostras! ¡Oh! ¡Lo he visto! ¡Lo he visto! ¡Vale, ese es el este juego Tengo como que iluminarle ¿eh? Y tengo que ser rápido Y tengo que tener cuidado de que no se me acabe eso de, de ahí Cuidado, corre Es fácil, eh Tengo que solo iluminarlo Oh no, corre, está ahí Me ha dado un susto Pero, no, me ha asustado Pero en realidad no, es que me lo ha pasado Sí, solo era como un minuto Tengo que ser vivido durante un minuto Segunda noche Vale, ese minijuego ha sido largo no a montarle ¿eh? Porque ya sé lo que tienen que... A ver Bueno Pues nada, ahora que hago Sigo como siempre, ¿no? Vale, pero ahora se va a complicar La cosa porque ahora ya van a ir más rápido estoy saliendo para ver escuchar por si de repente ahora escucho como uno de esos ruidos que son de esas cosas de aire que sale aire estas cosas o si escucho ese ruido que está como saliendo aire todavía no Hmm. Todavía no se mueven, es extraño porque deberían de moverse. Oh, mira, aquí está George. Es el primero que se ha movido. Atención, le damos al premio del primer moverse, del primer animatronic de moverse a George. ¡Felicitaciones! ¡Oh! Pero si no, Bonnie se ha movido. Y no tengo.. Ahora no tengo para electrocutarle. Cuando oh, se han movido y eso va a ser que no pueda ver. Pues oh, no. Está yendo más rápido y eso que le he dado, eh. El, el, el electrocutazo, eh. ¡Oh, corre! ¡Dale es la poni. Hay que tener cuidado por si ahora de repente está ahí, pero no me doy cuenta nos se ha movido, se ha movido y por culpa de mirarle cuando... Oh, está aquí, está aquí Atención, cuando de repente se vaya Voy a cerrar la puerta porque es lo que hay que hacer No, ahora no, no sé si se ha ido no ¡Ah! Se ha ido Y este también está ahí, jolines Bonnie es el que está solo moviéndose ahora. Vale. Cuando se vaya de aquí a correr. Vale, la mierda era Bonnie para que así vaya más lento. Anda, se ha movido ahora el dios, también. No, ahora por culpa de darle No sé si se va o no No se ha ido, vale Menos mal. Porque no sé Si se hubiera ido, estuviera muerto No se mueve. Okay, que desdía un poco ahí, ¿eh? Porque creo que... Se ha ido. Se ha ido, lo no sé, Dios. Lo sabía, lo sabía. ¿Se ha ido? Sí, sí, sí, ya está ahí. Oh, pero sí, que está ahí. paro esto voy perdiendo las cámaras Le doy a chica, vale Venga, venga Vamos que nos lo conseguimos Aunque sea en la noche más fácil ¿eh? Oh no, vale que se está moviendo, no, tranquilo Igualmente voy a poder Pasármelo Oh no, este cuando se vaya aquí eh, Se puede ir ya ahí Y este eh, se puede ir Aquí o sea, que si se viene uno aquí y se va de repente, entonces le daré, pero entonces aparecerá el otro y entonces si viene también muy rápido, pues entonces puede que, eh, no lo sé. A lo mejor es que esta apareciendo y no lo sé. ¡Lo sabía! Lo sabía, es que lo sabía. Soy un experto en saber. No fish, no fish, no fish Me invento el nombre para que me pregunte 5 4 3 2 1 Conseguido Como siempre eh, soy el mismo, sí, sí, sí, soy el mismo Y en el mismo día Le llevas a tu hijo al, al, al trabajo Y es un día especial El niño que está llevando es distinto Empieza a pensar que la persona que está llevando a los niños es malvada Babasa es lo mismo ¿No? Ah no, ahora tengo que hacerlo Pero más rápido Y esta vez Y esta vez es más rápido, seguro Pero no entiendo, ¿cómo es que aparece esto? Necesito que no venga diecisiete segundos y ya lo consigo. 5, 4, 3, 2, 1... ¡Conseguido! ¡Vamos! Mini juego completado Pues nada, a ver... Noche de saldrá, pero no, no, no, no, esta noche no la vamos a hacer Vale, se supone que... Eh, hemos, ya tenemos la noche 3 y la pasaremos en el siguiente vídeo A ver si me lo conseguiré Bueno, espero que os haya gustado Dadle a like Si queréis más vídeos Suscribiros Y adiós